Y tenemos entrevistas para hablar de lo que está ocurriendo entre Argentina y Bolivia. Quiero darle la bienvenida en esta mañana a nuestro embajador Ramiro Tapia, que está en contacto con la embajador de Bolivia en la Argentina, para darnos a conocer detalles de cómo se está abordando, cómo se ha generado repercusión en la Argentina a raíz del envío de material bélico a nuestro país en el gobierno de facto de Yanine Áñez, embajador, un gusto saludarlo desde Aviala. Milton Guzmán lo saluda. Muy buenos días, un gusto conversar con los hermanos y amigos de Aviala y Milton eh, Guzmán, eh, a través suyo, llegar a todo nuestro país por su intermedio. Muchísimas gracias por la entrevista y estoy a su entera disposición. Gracias, embajador. El saludo también desde La Paz. Queremos abordar este tema que cada día está develando nuevos datos ¿Cómo desde la esfera política y también desde los medios de comunicación se está abordando este tema del envío de material bélico a nuestro territorio en el gobierno de facto de Yanine Áñez, embajador? Bueno, en primer lugar, queremos señalar la gran predisposición que tiene el gobierno argentino de esclarecer es, es, es, es, lo que sucedió en nuestro país. Ese noviembre del 2019 no puede quedar sin un, una investigación seria porque hubo muerte, hubo detenidos, perseguidos, heridos y creo que esas heridas todavía no han terminado de cerrar y para que esas se cierren por lo menos se tiene que impartir justicia. Acá en la Argentina creo que pese a los feriados que tuvieron o a los eventos que realizaron hay que recordar que el 9 de julio celebraban su independencia, el 10 de julio ganaron la Copa América Ayer hemos tenido un gran festejo entre bolivianos y argentinos, eh, celebrando la confraternidad boliviano-argentina en honor al nacimiento a Panas Pese a todas estas noticias, creo eh, la prensa ocupa en la mayor parte un sitial preferencial, el, el problema suscitado por un gobierno que estaba de salida y que tuvo que transportar armas hacia nuestro país para enfrentarnos entre hermanos. Eh, también hay que señalar que no toda la prensa sigue como nosotros esperaríamos, porque hay prensa también comprometida con otros intereses, prensa hegemónica en algunos casos, que lamentablemente distorsiona y no trata de llevar adelante eh, algo que nosotros y todos queremos, que es la verdad de lo acontecido en nuestro país. En las últimas horas, en las mismas declaraciones de exautoridades, allegados a Mauricio Macri, han habido contradicciones muy fuertes, embajador. Al principio, negar el envío de este material bélico a nuestro territorio. Después, hacer referencia a autoridades que aún estaban en función del anterior gobierno, el gobierno del expresidente Evo Morales. Y en las últimas horas, ya la admisión de que sí existió el envío de este material a nuestro territorio. Territorio. ¿Cuáles son las pruebas en las cuales se está basando para continuar la investigación? ¿Hay los documentos de la salida? Porque no es fácil enviar este tipo de armamento de un país a otro. ¿Hay registros? ¿Esto se está investigando? Sí, por supuesto. Yo creo que hay un dicho popular que la mentira tiene patas cortas. Y en este caso, creo que mientras más han hablado, más han deslindado el problema, acrecentado el mismo debido a que se hace una investigación, una investigación seria. Partimos del hecho que la Argentina ha reconocido el documento que planteó su propia embajada, no planteado solamente nuestra cancillería. Nuestra cancillería ha sido portavoz para llevar adelante esta propuesta, esta, esta, este informe. Eh, porque esa nota del, del general en ese entonces, que estuvo en el golpe de Estado terceros, entró oficialmente a, a la Argentina ese es lo que llamaba poderosamente la atención no siguió un conducto regular no no fue tratado por cancillería preguntaron al canciller de ese entonces y él dijo que desconocía que no había tomado no había participado en mandar ninguna nota nada porque no sabía del caso inmediatamente el presidente Macri negó enfáticamente esto y además mezcló otros temas que no venían eh, exclusivamente a tratar y a esclarecer la verdad y finalmente y la ministra de seguridad de esa época activa militante del partido, del señor Macri, también tuvo, eh, que dijo que no era una labor humanitaria como tal y que también eh, no daba curso a, la, a lo que se dijo en esa nota. Finalmente se ha establecido que esa nota sí entró, nuevamente la Embajada Argentina certificó la entrada a, eh, a través de, de, de, de la forma como llevan adelante sus ingresos a, a la Embajada de nuestro ministro de Defensa certificó en la, en la Fuerza Aérea Boliviana que también eh, se transportó por vía aérea este material, es decir, pruebas contundentes que indicaban que ese material llegó. Finalmente empezaron a hablar otros personeros e indicaron que fue una fuerza de élite la que llevó esto. No sabemos por qué tenían que llevar una fuerza de élite. Esto le corresponde al gobierno que recibe a cualquier embajada que le dé la protección necesaria y no necesita llevar otras personas. Esta fuerza de él indicó que no correspondía a ese tipo de hacer o controlar algunos... Eh, efectos que produzcan eh, sectores sociales, vale decir, no era una, una, un equipo de élite destinado para eso. Además, señalar que era pues improcedente que un comandante de la Fuerza Aérea esté recibiendo eh, material que debería utilizar la policía. Vale decir que se han ido acumulando una serie de, de, de mentiras que me mencionaron las dos primeras personas que he señalado, porque finalmente la Agencia Federal de Inteligencia en la Argentina tomó el caso porque es, una, es algo que hace quedar mal a todo un país. El presidente Fernández, en una carta que mandó a nuestro presidente Luis Arce, señaló claramente que le daba pena lo que pasó en Bolivia. Por supuesto que le daba pena como hermano que es, porque ha habido el dolor en nuestra patria. Pero además le daba vergüenza porque han utilizado el gobierno para transportar armamento. Nunca antes había sucedido, o perdón, en los años 80 posiblemente con el Plan Cóndor habría sucedido, pero volver a esa época nefasta creo que no era lo adecuado. Eh, en esta carta también señalamos que inmediatamente dijo que iba a haber las investigaciones y en este caso la Agencia Federal de Inteligencia ya ha involucrado a muchas más personas, por ejemplo quién autorizó la salida si la aduana tuvo eh, conocimiento de lo mismo, en qué cuántas personas llevaron, qué hizo el grupo de élite en Bolivia y resulta que las investigaciones tenemos que no había sido solo ese armamento había habido muchas otras cosas más que no eran 40 mil de, de cartuchos si no eran 70 mil, que había también armas cortas y ametralladoras y muchas otras cosas más. sobre pretexto del grupo de élite voy utilizar. Además indican que si había 70 mil debería resarcirse sí, al gobierno que está llevando esto, porque no la utilizaron. Pero indican que sí utilizaron. Entonces indican que utilizaron para hacer ejercicios. Bueno, nosotros conocemos si ese grupo de élite estaba encargado de desguardar la embajada que está en la zona de Sopocachi, los que viven en Sopocachi podrían certificar si alguna vez oyeron un tiro porque, o dónde fueron a practicar, pero no puede ser que un problema como el que tenemos tengan que hacer acciones como prácticas de, de este tipo. Es decir, eh, fuera de que la Agencia Federal de Inteligencia ha tomado cartas en el asunto, el Ministerio de Seguridad ya ha emplazado a, un, eh, a una denuncia penal a las personas involucradas en el gobierno de Macri. Vale decir que esto se va a investigar, se va a investigar creo hasta las últimas consecuencias, como recalco y digo, han hecho quedar mal a todo un país. Embajador. Eh, en esto de, de la demanda también ha pasado ya una unidad pública de la fiscalía, vale decir que Argentina está tomando con toda seriedad una denuncia que hizo quedar muy mal a su país. Embajador, antes de abordar este tema y cómo la justicia argentina también está abordando el mismo, lo invito a que veamos a través del siguiente material que ha sido difundido en la Argentina, cómo el expresidente Mauricio Macri, que ha sido el primero en reconocer a Yanine Áñez como gobierno de facto en la región, admite el envío de este material. Veamos. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo Más anuncia la formación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para investigar el envío de material bélico por parte del gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri al país andino para reprimir en 2019 las protestas contra el gobierno de facto de Yanine Áñez, que concluyeron en trágicos actos de violencia. Macri no desmiente las denuncias, solo dice que lo que se envió era material antidisturbios y no bélico. Los materiales que se están diciendo son antidisturbios, no, son, no es material bélico. Y quedó claro, mi ministra informó, que un Hércules viajó ya con morales fuera del poder, en el proceso del Congreso a designar una presidenta interina para defender la embajada argentina en Bolivia. Desde Argentina piden juzgar a Macri por su injerencia y aporte al golpe en el país vecino. Esta articulación, desde luego, solo podía realizarla el verdadero mandante de los cómplices del golpismo boliviano, es decir, el gobierno de los Estados Unidos. Pedimos iniciar las actuaciones correspondientes para llevar a juicio a los responsables de tamaños delitos. El expresidente boliviano Evo Morales, contra quien se realizó el golpe sangriento, pide justicia y sigue afirmando que detrás de lo ocurrido en 2019 estuvieron la derecha boliviana con el apoyo de Estados Unidos, la OEA y los gobiernos títeres de la región para apoderarse de los recursos naturales de su país. Frente a la derecha boliviana y sus medios que mienten y no muestran ni una sola prueba del supuesto fraude, siguen apareciendo más pruebas sobre quienes participaron en el golpe de estado de 2019 y el apoyo que dieron gobiernos antipopulares con material bélico y dinero. Los actuales presidentes de ambos países han repudiado lo anunciado. El mandatario argentino Alberto Fernández ha pedido disculpas al gobierno de Bolivia por la colaboración de su predecesor, Mauricio Macri, con el envío de armamento militar. Ahí estaba el expresidente Mauricio Macri admitiendo haber enviado. Él dice material antidisturbio Sin embargo, en el siguiente cuadro podemos reflejar qué se envió a nuestro país. Pistolas semiautomáticas, fusiles, escopetas a repetición, carabinas automáticas, ametralladoras, 8.000 municiones, 7000 cartuchos antidisturbios, 661 granadas de mano de gas y 10 gendarmes, solamente antidisturbios son las 7.000 cartuchos antidisturbios, 661 granadas de mano. No sé si las pistolas semiautomáticas, las, los fusiles y las escopetas a repetición son material antidisturbio. Esta es la investigación que han realizado varios medios en la Argentina de todo el material que se ha enviado. Son 7.000 cartuchos antidisturbios, lo único, 70.000 cartuchos antidisturbios más bien, perdón que se habrían enviado material antidisturbio. Embajador, existiría, y algunas autoridades lo han señalado, la posibilidad de enjuiciar al expresidente y te, que tenga una pena de hasta 12 años. ¿Esto es así? Así, así es y eh, Yo ya les indicaba que la unidad eh, encargada del, del Ministerio Público ya ha tomado acciones en el hecho y, como usted señalaba adecuadamente, están ya implicados para hacer sus declaraciones pertinentes el presidente, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, la aduana, el ex canciller. Eh, como ustedes han podido ver y han hecho un excelente resumen de lo que está, está haciendo el gobierno argentino, es que realmente cuando hablaban hace, hace algunos días que no había material antimotín, el material antimotín también hace daño a la humanidad. Hemos visto miles de mutilados por balines de goma. Hay que ver lo que pasó en Chile con tantos jóvenes que han perdido la visión por este hecho. O algún gas pimienta que una persona que tiene alguna alergia puede llevarle hasta la muerte. Pero en este caso ya estamos hablando de material de guerra. Y es, como dije en un medio de comunicación argentino, es la primera vez que yo veo que un gobierno tramita la muerte, o es decir, hace un convenio con la muerte. Vale decir que en este caso lo único que se tiene que hacer es seguir las diligencias correspondientes y una investigación totalmente transparente para dar con los autores. Acá en la Argentina, un gobierno amigo, el de Alberto Fernández, ya ha tomado cartas en el asunto y podemos decir que varias instituciones, varios ministerios están tomando parte ...en esta investigación y hay una demanda penal contra varias personas por los hechos acontecidos. Bueno, embajador, estaremos entonces también desde Bolivia haciendo seguimiento. Ya se ha pedido y se espera que también la Fiscalía en nuestro país inicie la investigación correspondiente... ...a raíz de la llegada de este material que seguramente... No hay los, los registros necesarios, pero haciendo un cruce de información con la Argentina, esto se va a lograr esclarecer. Es estaremos también atentos a la información que se genere allá en la Argentina y a convocarlo nuevamente, embajador. Un gusto saludarlo desde Aviala. Muchísimas gracias. Si hubiésemos querido conversar de cosas diferentes, sí. tenemos una gran amistad con la Argentina. Hemos realizado en los últimos dos días unos eventos magníficos. En alguna oportunidad, su canal que difunde la cultura podríamos conversar del cariño que tienen los argentinos hacia los bolivianos y este cariño es también para ellos. Hemos hecho dos grandes actos que espero puedan dar la cobertura necesaria porque hemos difundido nuestra cultura a, a, a los cuatro vientos aquí en la Argentina y ha sido uno de unos eventos magníficos. Muchis, muchísimas gracias por la entrevista y siempre estaré a su entera disposición. Tenga por seguro, embajador, que lo estaremos convocando nuevamente. Conocemos que la hermandad entre ambos países y entre ambos pueblos es muy grande y el tema cultural nos une demasiado. Así es que lo convocaremos nuevamente. Muchísimas gracias una vez más. Me agradezco, adiós. muy buenos días. Gracias. Era el embajador de Bolivia en la Argentina, Ramiro Tapia, haciendo referencia a este tema que tiene razón, no es de los más agradables, pero no refleja el sentir de un pueblo argentino, de una población argentina con la cual existe muchísimos lazos de hermandad que los estaremos reflejando, por supuesto, más adelante.